uno de, de Bienvenidos también al colectivo de profesores jubilados también en, en nombre de la coalición, de nuestra coalición El Carrequín Podemos. Eh, la transacción a la, que, a la que hemos llegado y que presumiblemente va a ser aprobada por este Parlamento esta mañana pretende derogar el decreto del que ha hablado la señora Ubera, un decreto que suponía una serie de recortes en los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores públicos y, además, plantea, nosotros planteábamos a través de nuestra enmienda eh, instar al Gobierno a que presentase un plan para que las y los eh, docentes no universitarios que ya se han jubilado después de aquel decreto de recortes, puedan recuperar las cantidades económicas que dejaron de percibir con aquel, con aquel recorte. Aquel decreto 9-2012 era un decreto aprobado por el Gobierno entonces socialista de Pachi López, un, un decreto de recortes que venía marcado en una serie de políticas que estaban aplicando diferentes gobiernos, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado, como en diferentes países, con la justificación o con la excusa de la crisis económica. Una crisis económica del sistema capitalista que, desde luego, no habíamos generado las y los trabajadores, pero a la cual se le hacía frente desde los gobiernos con una serie de políticas dictadas precisamente por quienes trabajan en organismos internacionales al servicio de los intereses del capital y al servicio también de quienes habían generado la propia, la propia crisis. Este recorte, a través de aquel Decreto 9 2012, se plasmaba en una serie de pérdidas de derechos, entre las que destacan la pérdida de los complementos a la incapacidad temporal, una reivindicación histórica de la clase trabajadora y que para el caso de este colectivo había sido ya conquistada, suponía la pérdida de las indemnizaciones por jubilación anticipada por jubilación a los 60 años, una medida que permite al sistema público garantizar una renovación de la plantilla pública y unas mejores condiciones de trabajo, porque también una jubilación oportuna es una mejora de las condiciones de las y los trabajadores. Y también se cargaba una cosa que me parece muy importante, que es el contrato de relevo, la jubilación parcial con contrato de relevo, que también fue una conquista histórica en su momento y que para nuestro grupo parlamentario es muy importante porque es una de esas medidas que vienen a repartir el empleo de las que solemos, de las que solemos hablar. Este, estos recortes a través de aquel decreto se hacían con la justificación famosa de estas políticas que buscaban teóricamente la reducción del déficit, del déficit público a través fundamentalmente de recortar derechos sociales, a través de recortar servicios públicos y a través de recortar derechos de las y los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, políticas que se vinieron aplicando por diferentes gobiernos por el Gobierno Socialista de Zapatero, después por el Gobierno Popular en el conjunto del Estado, pero que también aquí se han aplicado primero por el Gobierno de Pachi López y después por gobiernos del señor Íñigo Urcuyu. Hasta tal punto, estas políticas, que como saben todas ustedes, nos reformaron la Constitución de la noche a la mañana, el Partido Popular y el Partido Socialista, en pleno verano, precisamente para poder impulsar este tipo de políticas. Y ese es en el marco en el que se aprueba aquel decreto que hoy este Parlamento va a instar a derogar nuevamente, porque ya este Parlamento en el propio año 2012 instó a su, a su derogación. Un decreto, además, que supuso la ruptura de los acuerdos con los sindicatos que ya se habían firmado en el año 2010. Y que se hizo a espaldas de los sindicatos, sin negociar con los sindicatos y también contra la opinión mayoritaria, como decía, de este Parlamento. ...que aprobó la derogación de aquel, de aquel decreto. Lo aprobó con los votos, entre otros, de Esqueranicha Izquierda Unida... ...del compañero Miquel Arana, que estaba entonces en este Parlamento... ...y por lo tanto nuestra coalición, el Carrequín Podemos... ...vamos a seguir manteniendo la misma posición que mantuvimos entonces... ...por la derogación de ese decreto que supone recortes de derechos de las y los trabajadores... Y yo voy a llamar también la atención sobre la posición del Partido Nacionalista Vasco, porque nos parece una posición hipócrita, porque en aquel momento, como ya ha explicado la señora Ubera, se encontraban en la oposición y votaron, instar al Gobierno a derogar aquel decreto, luego ellos han accedido al Gobierno, han mantenido los recortes de aquel decreto y hoy, gobernando en coalición con el Partido Socialista de Euskadi, siguen manteniendo aquellos recortes. y, Por lo tanto, pues eso nos parece una actitud hipócrita. Pensamos que si realmente se creían aquello que votaron, ya deberían haber derogado aquel decreto y haber negociado también la devolución de las cantidades no cobradas por las y los profesores. Nosotros pensamos desde luego que si teníamos argumentos en el año 2012 para, para decir que no se debía poner en marcha este decreto y que había que derogarlo, pensamos que hoy, si cabe, tenemos muchos más argumentos porque una de las excusas por las que se aprobó o el Gobierno entonces del Partido Socialista aprobó aquel decreto pues era precisamente que era una medida coyuntural fruto de los problemas económicos de la crisis, que no había presupuesto suficiente y que todos nos teníamos que apretar el cinturón y, en este caso, que estos trabajadores públicos se tenían que apretar el cinturón. Y hoy sabemos y nos dicen que estamos saliendo de la crisis, sabemos que crece el Producto Interior Bruto, nos dicen que ha aumentado la recaudación pública y nos dicen que vamos por el buen camino económicamente hablando. Entonces, ¿cuál es la justificación para mantener una medida que ya en su día se nos presentó como coyuntural debido a la crisis? En nuestra opinión no hay ninguna justificación posible. Eh, nosotros pensamos que la enmienda que han presentado de manera conjunta el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi no es la iniciativa que necesita aprobar este Parlamento. En primer lugar, porque prácticamente solo hace referencia a una de las partes de aquellos recortes a los que metió mano aquel decreto, y pensamos que, por dignidad, hay que derogar aquel decreto que suponía una serie de recortes generales. En segundo lugar, porque apelan a una disponibilidad presupuestaria futura y eso deja las manos libres al Gobierno para decirnos, en un futuro, en los próximos presupuestos, que no hay disponibilidad presupuestaria, porque las prioridades para el Gobierno pueden ser otras y, por lo tanto, aunque se aprobase esa iniciativa propuesta hoy por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Euskadi, podía ser absolutamente papel mojado y no valdría absolutamente para nada. Y además, y sobre todo también, porque no incluye la retroactividad. Es decir, la mayoría de profesoras y profesores que se han jubilado en estos años seguramente se quedarían sin recibir las cantidades que eran un derecho que fue recortado de manera unilateral por un Gobierno con la excusa ...de la crisis que supuestamente ya hemos superado. Por eso no nos parece una enmienda oportuna. Nos parece que la transacción a la que hemos llegado... ...desde los grupos de la oposición... ...con toda nuestra diversidad ideológica... ...es la iniciativa que tiene que aprobar este Parlamento... ...y es la que corresponde hoy. Y también llamaré la atención sobre una última cuestión... ...que nos preocupa. Aunque se apruebe esta PNL... ...tenemos los antecedentes suficientes... ...para sospechar de la voluntad del Gobierno de cumplir el acuerdo del Parlamento. Porque, como ya hemos dicho anteriormente, este Parlamento ya aprobó que había que derogar aquel decreto. Y diferentes gobiernos, primero del Partido Socialista, después del Partido Nacionalista Vasco... ...y ahora del conjunto del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista... ...han hecho oídos sordos aquel mandato parlamentario. Y, por lo tanto, pues nosotros no tenemos ninguna garantía de que, aunque aprobemos hoy esto, el Gobierno vasco nos vaya a escuchar. Y por eso nosotros aprovechamos para decirle al Gobierno vasco, para pedirle al Gobierno vasco en esta sesión que escuche lo que hoy apruebe la mayoría parlamentaria de este Parlamento, que no ningulee la voluntad mayoritaria de un Parlamento que representa a las y los electores de Euskadi. Le pedimos que atienda lo que hoy se apruebe y que ponga fin a estos recortes que nosotros pensamos que nunca se debieron aprobar. Es que